¿Qué tal? Soy Santiago Botas, de gestión de empresaria rentable, acá con María Laura y Sebastián, que justamente hoy vienen a comentarnos un nuevo sistema de resolución de conflictos y Sebastián, explicame un poquito todo lo que le estabas comentando antes de empezar la, la grabación. ¿Cómo es esto que dos empresas en conflicto o dos individuos en conflicto pueden llegar a resolverlo sin ir a, a la justicia. Contame un poquito. Bien. Bueno, nosotros eh, lo que proponemos es, eh, a través de que, de que esas personas asuman, ¿sí? primero se asume que hay un conflicto. O sea, un conflicto se tiene cuando se es consciente de que hay un conflicto, hay una, hay una relación que, que está trabada, si se quiere. Entonces, las personas o las empresas, por ejemplo, pueden asumir que hay un conflicto y empoderarse, a su vez, para, para una solución de ese conflicto. ¿Qué sería empoderarse para, para encontrar una solución del conflicto? Sería algo así como tener conciencia de que son dos percepciones diferentes del conflicto, pero que esas percepciones no son independientes la una de la otra, sino que están, están en conjunto, son complementarias. Sería una nueva visión, ya no ver al otro como un rival, sino verlo como algo, eh, como algo complementario. Y que ambos tienen que buscar, de alguna manera, la solución a ese, a ese, a ese foco o a esa situación. ¿Cómo, se, cómo, cómo haríamos esto? Primero, eh, entrando a el reconocimiento del otro. ¿Cuál es la postura del otro? La comunicación es fundamental a la hora de solucionar los conflictos. Es una, una de las, uno de los mecanismos que, que nosotros propendemos a que, a que se utilicen. La comunicación entre los actores de conflicto, los sujetos, que son los principales interesados en que se resuelva. O sea, no hay necesidad de llegar, si propendemos hacia la comunicación, si se resuelve en esas primeras instancias, no es necesario llegar a un sistema judicial que es totalmente... Eh, largo y tedioso con un proceso que eh, es totalmente insalubre para, para las partes. Entonces, primero la comunicación. La comunicación en, entre los sujetos de conflicto permite tener el GPS, si se quiere, de cuál es la posición del uno y del otro, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y trabajar de una manera conjunta, al ya no ver al otro como un adversario, como un rival, eh, Trabajar de una manera conjunta para ver cuál sería un acuerdo posible, cuál sería una, una solución. ¿sí? Entonces, okay. a ver, María Laura, contame un poquito cómo logramos este acercamiento, porque muchas veces cuando hay un conflicto inmediatamente se genera la rivalidad, cierto malestar, hasta inclusive a veces violencia, ¿cómo hacemos para cortar con todo eso y de alguna manera... Poder entablar un diálogo con la otra parte. Bueno, justamente lo que primero tenemos que generar es un clima. Es como previo a una reunión es necesario tener una actitud. O sea, las personas que van a estar eh, eh, primero recibiendo esta situación o escuchando el conflicto necesitan ser conscientes que, aunque estén en una actitud que parece pasiva, esa, esa escucha que estamos proponiendo no es pasiva. Es una escucha que tiene una lógica que no se ve, pero, pero está internalizada en la persona que está escuchando. ¿Y, ¿Y esa lógica qué es? Que cuando yo estoy escuchando, eh, yo simplemente eh, observo lo que me están diciendo, pero sin juicios de valor y sin prejuicios y sin hipótesis, y confiando en la versión de la historia que me está relatando la persona en conflicto. Esta actitud... Implica entonces confianza, implica no eh, prejuicios, implica validar qué le pasa a la persona con el conflicto. Yo no estoy validando el hecho, no estoy validando lo que hizo. Y si me aparecen juicios de valor, por ejemplo, me parece muy mal que haya esta persona robado a otra o abusado de otra o estafado a otra porque por ahí puede surgir en estos conflictos en el relato de una de las partes simplemente dejo pasar ese prejuicio y vuelvo a conectarme en una escucha que trata de ser neutral hacia afuera imparcial, hacia adentro neutral que sería la actitud que toma un mediador por ejemplo ese es el rol que se entrenan en los mediadores y eh, trato de ser eh, imparcial justamente ¿no? de no poner... Eh, un, favor, un valor o mayor valor o menor valor a, a, a la historia de las partes y verlas como realmente como si fueran historias o perspectivas de conflicto o simplemente una versión más de la situación porque la actitud del que está escuchando ya es parte que construye esa realidad nosotros este, eh, por supuesto todo esto lo basamos en la teoría del observador de la física cuántica que dice que el observador genera, crea la realidad. Junto con lo observado es una combinación entre el que observa y lo que es observado. Entonces, en este caso, yo soy co-constructora de esta situación. Cuando estoy con mi escucha, poniendo una actitud que ya está afectando a los participantes del conflicto. Exacto. Y además, esto de observador y observado, depende de qué posición tome el observador, es cómo va a verlo observado. Entonces si vamos descristalizando esas, per esas percepciones de conflicto podemos observar ese mismo hecho pero de distintos puntos de vista y de alguna manera de vamos encontrando situaciones posibles de solución que quizá antes desde una posición no la veíamos. ¿sí? Entonces es, es, una, es una gran propuesta desde la física cuántica, desde el, la, la bioneuromoción. Eh, y de un montón de ciencias que están avanzando y que nos sirven para nuestras relaciones interpersonales, para nuestro trabajo, para el tratamiento de los conflictos y su modelo de, de resolución. Interesante, pero a la vez ustedes dos son abogados, así para aplicar este tipo de método, ¿es necesario que haya un abogado por cada parte? O sea, ¿es necesario validarlo? Porque a veces uno dice... Quiero resolver conflictos, pero también quedarme cubierto para no tener una demanda posterior. ¿Cómo lo manejan esto? Bien. O sea, las personas en conflicto, por lo general, si no, no logran esa, esa situación de, de imparcialidad de la que hablaba Mario, de neutralidad, es conveniente que tengan, de alguna manera, algún intermediario. Que puede ser un abogado, que puede ser un mediador, un conciliador, un negociador. Con, Pero que, o un, psicólogo, un psicólogo, psicólogo, o alguien que entienda de comunicación, que pueda eh, habilitar este tipo de clima y este tipo de escucha. Claro, por que eso, es inclusiva de todas las versiones del conflicto, ¿no? Exacto. Entonces, ese, ese intermediario, teniendo esta nueva lógica, teniendo esta nueva percepción de, de lo que son los conflictos y el, aplicando la, la física en realidad en en todo ese sistema de comunicación que va generando, le va a permitir a las partes conocer más acerca de, de ese hecho o esa situación desencadenante. Y además los va a ir colocando, guiando, para que puedan observar desde distintas posiciones. Entonces eso genera una descristalización de la percepción del conflicto y la posibilidad de observar situaciones no contempladas de solución del mismo. Entonces, a veces es, in, es importante que haya un intermediario. Eso siempre cuando las partes no puedan con ello, no puedan con el conflicto. Por estar en el ojo de la tormenta no puedan con el conflicto. Entonces, bueno, llaman a un tercero. Esto lo sabemos y a través de la historia lo hemos, lo hemos desarrollado como sociedad, como humanidad, que cuando a veces tenemos un conflicto entre dos o más personas, llamamos a un tercero. Sí. Ahora, eh, tampoco hay por qué eh, tener como objetivo a esta persona que está escuchando un conflicto, que está habilitando esta alternativa, esta visión alternativa para solucionarlo. Eh, tampoco está como no tiene como objetivo un acuerdo. Esto es muy importante. Porque puede ser que las personas no lleguen a un acuerdo, pero lograron comprenderse. Entonces, la propuesta es que cuando las personas logran comprenderse, baja la carga que tienen eh, acerca del conflicto y pueden aceptar y asumir que no han llegado a un acuerdo, pero viven eh, con esa sensación de que el conflicto de todos modos pasa a otra etapa, como de menos carga, de menos tensión. Bueno, vivo con eso porque no pudimos lograr nada mejor, pero no delego en un tercero eh, en la justicia o en alguien que va a tener el poder de decisión. Decido yo. Probé todas las posibilidades. Alguien contribuyó a que abriéramos, exploráramos ese conflicto. Y bueno, y hasta acá llegamos. Pero nos quedamos eh, sintiendo que eh, hicimos todo lo que pudimos. Me imagino que entonces el encarar un conflicto de esa manera también va a ayudar a evitar futuros conflictos. Porque quizá eh, ya la relación va a quedar mejor. Entonces vamos a ser menos dependientes del abogado, del juzgado y todo ese sistema judicial que en este momento existe, ¿no? Porque va no va a haber una rivalidad. Claro, exacto, porque o sea, se van a empoderar no solo a los sujetos del conflicto eh, en, en la decisión de cerrar esos, esas situaciones y también esto de que eh, muchas veces la, la, los modelos de resolución de conflictos que tenemos... Eh, ya no tanto actualmente, pero en sí la, el, el, la cabeza de muchos de los que tratan conflictos es en base a un sistema adversarial. Y un sistema adversarial, por lo, por lo general, tiende a excluir, tiende a eh, repeler ciertas observaciones de, de, de esa situación que está tratando. Entonces, al excluir y al no eh, incorporar todas las observaciones posibles de ese de ese conflicto y a todos los observadores, eh, está dejando los conflictos abiertos. Y si un conflicto queda abierto, eh, es muy probable, es cuando, como dejamos cabos sueltos, ¿no? es muy probable que el conflicto vuelva a resurgir. ¿sí? Es muy probable que los conflictos sigan, sigan su curso, sigan desarrollándose, porque quedan partes sueltas que no, que no son incorporadas en una solución. Entonces, el, el sistema que nosotros planteamos es más convergente, si se quiere, que, que toma, toma en cuenta todos los observadores del conflicto, toma en cuenta todas las percepciones y busca una solución más equilibrada. equilibrada. Más balanceada, sí. Eh, que, sí y, y, y también muchas veces surgen posibilidades que de otra manera no hubieran surgido, no hubieran surgido en estas. Eh, Conversaciones cara a cara entre todos los implicados y con este clima, posibilidades que en un juicio adversarial donde todo va por escrito, jamás se hubieran intercambiado estas posibilidades, no se hubieran enterado. Eh, bueno, debemos decir obviamente que en Argentina, que fue uno de los que tuvo la iniciativa como país de incorporar a la mediación eh, prejudicial, obligatoria, eh, previo a muchos casos... Eh, que se llevan después a la justicia, pero es poco conocida esta institución, eh, por más que sea obligatoria, a veces las personas no le dan el valor o el espacio, ni siquiera los, los letrados o los abogados, el espacio que se podría aprovechar, donde este tercero neutral intenta que las partes se comprendan para lograr eh, las mejores decisiones, que no siempre es llegar a un acuerdo, y recién después, si no logran ponerse eh, encontrar algo, tal vez se habilite la vía judicial. Eh, nosotros eh, vemos que la mediación es la punta del iceberg de esta propuesta que tenemos, pero bueno, eh, está como relegada al ámbito de lo judicial, ¿no? como si, si estuviera relacionado con lo judicial. De hecho, yo soy mediadora, eh, previo a entrar como mediadora prejudicial, eh, siendo consultora psicológica, lo estudié, no siendo abogada, digamos y eh, hay muchos profesionales eh, profesionales que son mediadores que no son abogados pero bueno, no podrían trabajar en una instancia prejudicial. de todos modos lo que nosotros proponemos es un, un marco o una estructura mucho más amplia eh, que, que esta propuesta de la mediación lo que nosotros proponemos es una eh, perspectiva lógica diferente para cualquier persona que esté en una situación de conflicto y que se ponga a escuchar desde otra perspectiva y no, no tiene por qué ser dentro de un ámbito estructurado como la mediación o, o la judicialidad de, de, de los casos. Y además, eh, nosotros le damos una vuelta más de tuerca a lo que ocurre a veces en la mediación, es que algunos conflictos no son mediables porque hay un conflicto de valores muy antagónicos entre las partes y ahí quedan todos como desorientados, ¿qué hacer con esto? Desde una perspectiva universal, los valores tampoco tienen carga, tampoco existen valores eh, eh, buenos y malos, positivos y negativos, simplemente las cosas son y se trabaja con eso. Eh, Exacto, son percepciones. Los son valores. percepciones los valores y esto hace que se abran puertas que de otra manera, si nuestro techo son los valores, o ciertas normas que consideramos, no sé, constitución nacional, etcétera, etcétera, depende en de qué campo estemos jugando, nos ponen un techo y seguimos trabados en un conflicto, ¿no? Porque entramos en el campo de los valores y ahí decimos, bueno, tenemos valores eh, que no pueden eh, compaginarse y nos quedamos trabados y el conflicto sigue sin resolver. Pero con esta perspectiva nosotros eh, colaboramos a que eh, las personas comprendan que simplemente son perspectivas distintas de la realidad. Exacto. Y que acá no estamos hablando de un bueno y un malo, un bien y un mal, un ganador y un perdedor. Perspectivas distintas y si además o no. complementarias. ¿sí? No, son, eh, o sea, no, no son adversariales, no son eh, de, de una naturaleza que, que, que divierge, sino que básicamente son complementarias. Porque para que haya un conflicto tiene que haber dos percepciones distintas de mismo hecho. Si no hay esas dos percepciones distintas que chocan respecto a un mismo hecho, no habría conflicto. Entonces, son complementarias. Hay una, un autor que de hecho define que la conducta de un determinado sujeto de conflicto no es independiente de la otra conducta del otro sujeto de conflicto y que ambos son productores y co-creadores de realidades que son complementarias. Entonces, nosotros tomamos mucho esas, esas bases porque básicamente lo que hacen es que los sujetos de conflicto asuman también un poco su responsabilidad y eso también es empoderar eso también es empoderar a los, a los principales interesados de que esa situación se resuelva claro, y acá no se está intentando ni, ni que ningún profesional le de hacer su trabajo como abogado ni invalidando la justicia no tiene absolutamente nada que ver con esto es simplemente ofrecer una nueva mirada una nueva herramienta una nueva perspectiva lógica para encarar los conflictos, y que eh, desde este lugar es muy probable que aparezcan soluciones inesperadas acerca de una situación, que de otra manera eh, le limitamos las posibilidades. Muchas veces cuando se plantean estos nuevos métodos de resolución del conflicto, quizá una de las partes se engancha, le gusta, quiere participar, y la otra está totalmente alejada del concepto por desconocimiento, por incredulidad, por muchas cosas. ¿Qué le dirías, Mali, a esa otra persona que ante la propuesta de... mira ¿por qué en vez de llevarlo a los juzgados no nos reunimos con una persona que lo maneja de otra manera? ¿Qué le dirías a esa persona que está con un desconocimiento absoluto para tratar de que acepte la propuesta de la otra parte de... Tratar de resolver eh, amistosamente, de una manera más rápida uh -huh. y, y a través del método que ustedes eh, plantean. Si quiere dormir bien esta noche. Para mí es una oportunidad de tener mejor calidad de vida. Si yo me doy la oportunidad previamente de pasar por esta instancia, ¿no? de esta posibilidad de, de, de, de, de poder ver este conflicto desde una perspectiva como la que estamos proponiendo y que se le solucione mucho más rápido con menos costo con muchas más posibilidades y que inclusive como le llaman en la jerga de Harvard, win-win no tener más posibilidades que salgamos beneficiados todos y tener respuestas inéditas que tal vez beneficiarían no solo las partes sino nos darían la sorpresa de traernos una oportunidad, como dijo Sebastián que nos dejen es eh, eh, justamente eh, una posibilidad mucho mejor de lo que creíamos no nada más resolver el conflicto sino tener el beneficio de que se abren nuevas Gracias. oportunidades o posibilidades si a mí me dicen prueba esto que puede funcionar y te ahorras años de juicio peleas dormir mal en mala calidad de vida porque estoy cargando con eso sin resolver y además me sale dinero tengo quiero por ahí ni conozco un profesional que me pueda ayudar yo primero lo probaría si no funciona bueno ahí voy a ir por los métodos convencionales pero de todos modos puede ser una herramienta para cualquier persona que esté trabajando con conflictos como puede ser una maestra de escuela relaciones interpersonales relaciones eh, de, en, el, en, la, en la empresa relaciones en el trabajo exacto eh, nuestra audiencia es como ustedes saben a nivel mundial porque Trabajamos en Internet, todo lo que esté en Internet, todo lo que esté en YouTube, lo ve gente de todas partes del mundo. ¿Qué características debería tener un facilitador? Ya sabemos que ustedes trabajan en la Argentina, pero gente de otras partes del mundo, de pronto una persona que puede estar en Chile, quiere resolver un conflicto de esta misma forma. Entonces, ¿qué características debería tener el facilitador? para que pueda eh, o que para que esté capacitado para resolverlo utilizando estos métodos que ustedes estaban contando que me habían comentado de eh, del doblamiento del tiempo y, y todos los métodos de arbitraje que, que estaban ustedes que están ustedes trabajando bueno esta mirada se va entrenando ¿no? es un proceso es una mirada que como dice mal y sí bien se va, se va entrenando con el tiempo a través de de, de la neutralidad sí eh, generar climas de comunicación entre los, los sujetos que están en conflicto, el hacer buenas preguntas. Buenas preguntas significa, eh, de alguna manera, cuestionar esa percepción que está cristalizada del conflicto, ¿sí? que esa percepción que, que ya o sea, mira como si fuera un túnel y es eso y es eso. No. Entonces, esa persona tiene que saber hacer buenas preguntas. Y, y preguntas... trae buenas, mejores respuestas. Exacto. Esas buenas preguntas van a dar buenas respuestas. Eh, el sistema de, de comunicación es, es fundamental. El hecho de escuchar neutro, sin juicios, sin valores, sin hipótesis, es, es también fundamental. Esa atención plena, neutra... De, del sujeto que está sí, trabajando. Pero esto ya se entrena, se entrena desde la psicología, yo soy consultora psicológica, lo entrené desde, la, desde el counseling, se entrena desde la mediación, uh -huh. eh, lo entrenan los coaches, lo entrenan las empresas. Pero lo que es innovador de esto uh -huh. es que nosotros estamos integrando la Exacto. perspectiva de una ley física universal que hasta, hasta hace muy poquito no estaba científicamente abierta a la humanidad, o sea, no estaba. Este, ...digamos validada por la comunidad científica... ...entonces estos descubrimientos de física cuántica... ...de la desdoblamiento del tiempo que ahora están corroborados... ...hacen que se pueda integrar la ciencia o la física cuántica... ...del efecto observador que nosotros creamos la realidad... ...a partir del observado y afectamos lo observado... ...conociendo estas leyes y esa también es la propuesta... ...conocer las leyes de física nos va automáticamente al ir integrando este conocimiento nos va a ir cambiando la perspectiva de la realidad sí, y nos va a ir dando cierta neutralidad que es necesaria para, para el proceso también el reconocimiento de, de que lo, de los tiempos que son simultáneos eso es, eso es importantísimo el, el conocimiento de que el presente es un puente de intercambio entre el pasado que por ahí tiene la pregunta porque tiene la pregunta de ese, de ese conflicto y el futuro que tiene la respuesta si se quiere o el acuerdo la solución a, a una nueva mirada de, de, de ese conflicto ¿Sí? ese conocimiento de que los tiempos son simultáneos y de alguna manera son simétricos y que si yo tengo una pregunta un conflicto acá tengo una solución acá entonces simplemente esa observación neutra en el presente y conocer el, el diseño de la estructura de ese conflicto y un soltar un soltar implica un detectar qué observadores, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades, pero también soltarlas para que esas, esas preguntas, esos, esos observadores de conflicto, se licúen en un futuro potencial que tiene la respuesta a todo eso. Que se ordene con, una, con un nuevo orden, una nueva imaginando un, un rompecabezas, tenemos un marco, revolvemos todas las piezas de rompecabezas y las volvemos a ordenar. Entonces pueden aparecer eh, imágenes nuevas, paisajes nuevos que nunca hubiéramos imaginado. Pero para eso tenemos que soltar lo conocido, tenemos que soltar esto, los valores, los programas, al momento de resolver el conflicto. No quiere decir que yo me deje de guiar por esos valores. Pero en ese momento simplemente observamos fenomenológicamente una situación, soltamos todos los elementos y luego... Bueno, entrenamos esto obviamente, es el entrenamiento que no se puede explicar en una charla de una hora Pero se entrena esto de cómo después obtener o esperar, digamos, las respuestas más adecuadas ¿no? Y ahí es donde entra la ley física Por eso esto, nosotros damos charlas de esto y podemos facilitar estos entrenamientos Inclusive ya lo estamos haciendo a través de estos videos que estamos poniendo en YouTube Y entrenamientos online que hacemos con Skype o Hangout o presenciales, ¿no? O sea que ustedes están entrenando gente de todo el mundo para que utilicen esta metodología. La idea es difundir esta mirada o esta perspectiva de la realidad. Así como algún científico lo hace desde la física cuántica, queremos... psicólogos lo hacen desde, desde lo terapéutico, las relaciones interpersonales, nosotros como abogados lo podemos eh, digamos, difundir en el ámbito de lo legal pero también hacia, hacia personas que trabajan con la resolución de conflictos. O sea, toda persona que trabaje con conflictos y con su resolución puede ser entrenada justamente a través de, de esta nueva lógica que estamos proponiendo. ¿Y este, esta metodología que ustedes proponen tiene un tiempo o se puede resolver en un día y cuando, cuando la, las personas en conflicto se van a sus casas, ¿Se llevan tarea, ¿Tienen que hacer cosas? ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque es difícil imaginarlo. Bien. Va a depender de, del tipo de conflicto con el que, con el que te estemos trabajando. Es decir, los conflictos tienen magnitudes que pueden ser menores o mayores. Sí, hay distintos tipos de conflictos. Eso eh, lo sabemos. Entonces, va a depender la magnitud del conflicto del de tiempo que tarde la, la solución. Y también de la disponibilidad de esos sujetos que están implicados... A, a, a esta nueva lógica y a poder eh, recibir una, una, una solución o sea, las, las personas tienen que eh, de alguna manera eh, observar su percepción eso es una tarea para cuando están, están, están relatando como también para cuando escuchan a la otra parte de, de, claro, depende del de... ámbito de la capacitación nosotros podemos capacitar a personas que están en error de resolución de conflictos entonces estaríamos eh, dándoles herramientas claro. o dinámicas que se pueden entrenar para que vayan incorporando y son muy sencillas porque en realidad a esta ley se llega por intuición. Si es una ley física universal, estamos todos incluidos. Es simplemente empezar como a dar algunos tips de cómo es conectarse con esa ley. Eh, está en todos, es simplemente conectarla, pero al margen de eso tenemos facilitadores o atajos para que esto se haga más velozmente ahora, si estamos en una situación en donde nosotros mismos somos los que tenemos que resolver o, o nos traen un conflicto porque en este caso estamos como profesionales bueno, ahí simplemente nos ponemos en esa actitud de escucha o, o ponemos esa perspectiva en juego ¿no? entonces depende en qué rol si estamos como capacitadores de las personas que están en situaciones de resolver conflictos o nos traen un conflicto a nosotros para para ver cómo podemos facilitar su, su desenlace, ¿no? Entonces la propuesta de, de cierre, la solución intermedia o que inclusive eh, pueda llegar a beneficiar a ambas partes, ¿viene del facilitador o los mismos damnificados o interesados son los que tienen que proponer? ¿Cómo, cómo funciona este método? En sí proviene de todos. O sea, proviene de todos los sujetos que van a estar interactuando alrededor del conflicto. Recién hablábamos de esto de que el conflicto está en el pasado. Si nosotros pretendemos solucionar ese conflicto con patrones del pasado, estamos extralimitados a ese pasado. ¿sí? Pero como la ley del desdoblamiento del tiempo abre otra puerta que es el futuro y que tiene la solución más adecuada, si se quiere más convergente, de ese, de ese conflicto, ...entonces estamos habilitando un campo de potenciales al cual no teníamos acceso... ...entonces la solución del conflicto puede venir de, de quién está mediando... ...de quién está intermediando entre los actores de conflicto... ...o puede venir como una propuesta de estos actores que están implicados... ...y que son los interesados en que se resuelva... ...por una propuesta que a veces es inesperada... ...por una solución que a veces se le ocurre a alguien... Y dice, bueno, puede ser por acá y el otro está de acuerdo. Sí, pero previo a eso es muy importante que las percepciones de ese conflicto sean descristalizadas. Descristalizadas significa que cambian, que se muten, que cambie la posición de dónde estoy observando esa situación. Entonces, previo a, luego de eso, estamos soltando y una nueva lógica va a reordenar cómo ese rompecabezas del conflicto se va a solucionar. Y viene como una información, si se quiere, del futuro. Como una intuición, como una idea que a alguien se le ocurre y justamente es la mejor solución para todos. Bueno, básicamente la mirada que tenemos en esta realidad y desde esta realidad está atiborrada de conflictos. Conflictos es permanente, o sea, es casi un modus, modo de vida. Es quizás... un modo <ríe> Sí. Entonces... Eh, yo, yo he atendido a personas que se acercaron a, a, a estas metodologías y a, este, a estos conocimientos y a esta forma de, de, de perspectiva de la realidad porque tenían eh, un conflicto con los hijos y que no lo podían resolver y se encontraban obstaculizados. Otra persona porque tenía conflictos en su pasión y en su, en su potencial que era jugar al golf. Eh, no era para esta persona un hobby era realmente que le apasionaba esto y era su potencial hacia donde quería cre crecer y tenía conflictos emocionales al momento de su performance o al momento de su deporte eh, yo misma lo apliqué para el juego de tenis lo apliqué en mis relaciones interpersonales sí. me vinieron a ver personas que tenían conflictos en su pareja y que estaban obstaculizados ahí entonces eh, es para cualquier persona que esté en una situación donde está esto en su vida y quiera eh, ver desde otra perspectiva para que el conflicto, de, desde esto que estamos nosotros proponiendo, desaparezca porque lo que suele pasar es que se disuelve, desaparece, deja de haberlo eh, por eso nos cuesta también, o a mí me cuesta hablar de conflicto y solución porque es desde una perspectiva que casi nosotros ahora ya no la, la tenemos que, que, que mencionar eh, porque estamos habitando digamos en este, en, en, en en este cotidiano permanente pero ya es mucho más rápido para nosotros cambiar de perspectiva y darnos cuenta que en una situación conflictiva de repente desde, otra, desde otro punto de vista el conflicto ya no está y se nos abre cada vez más rápido posibles soluciones y esto va siendo contagioso eh, eh, explícame eso Parece como la llave de, de todo esto, ¿Qué es el desdoblamiento del tiempo, la ley del desdoblamiento del tiempo. Uh -huh. bueno, el del tie la ley del desdoblamiento del tiempo es una teoría desarrollada por un eh, astrofísico llamado Jean-Pierre Garnier, ah. que eh, describe, eh, dice que el tiempo está dividido en distintas velocidades por un efecto de aceleración del universo porque estamos llegando al fin de un ciclo solar. Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros? Él dice que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente y nosotros vivimos en varios tiempos a la vez. Uno que conocemos y otro que no conocemos. Nuestro cuerpo físico está en un, cuerpo que conoce, está en un tiempo que conocemos y en nuestros cuerpos eh, mentales, por ejemplo, o si nosotros estamos teniendo un recuerdo, es como que estamos en percibiendo o somos observadores de, en otro tiempo y no lo podemos percibir físicamente. Entonces, en definitiva, el desdoblamiento del tiempo es, es, es, es el desdoblamiento de la percepción del tiempo. Y cuando nosotros somos observadores en otra velocidad, podemos tener un, un panorama mucho más amplio y otra eh, perspectiva mucho más completa de lo que nos pasa en esta velocidad más lenta que sería nuestro cuerpo físico-biológico de plano material. Digamos. Sebastián, ¿cómo impacta entonces esta ley astrofísica uh -huh. con lo que puede llegar a ser la resolución de conflictos? Porque se pare legal. parecen <risa> entonces, de, tema tan, temas tan, eh, tan separados, bien, se pero a veces como que esos temas separados... Como que dando la vuelta, eh, se juntan, ¿no? Bien. Cuéntame un poquito. Lo que pasa es que el, el tiempo se desdobla por una pregunta, ¿sí? El tiempo se desdobla por una pregunta original, si se quiere. Entonces, nosotros tenemos el desdoblamiento del tiempo, tenemos. percibimos el tiempo separado cuando en realidad está todo unido. Pero esa pregunta tiene una respuesta. Entonces, a ver. Esa pregunta tiene una respuesta, pero para que se encuentre tiene que haber un tránsito. Y por eso los conflictos nosotros los vemos desde otro punto de vista. Porque los conflictos son partes de esas preguntas originales de que abren el espacio-tiempo lineal, que abren la percepción del tiempo. sí Pero esos conflictos pueden ser o un peligro o una oportunidad. Peligro si los consideramos como algo irresoluble, como algo... Que, que no podemos salir de ahí, si lo vemos desde la identidad del pasado, ¿sí? que un pasado siempre está, va a estar en distorsión de alguna u otra manera. Para esta ley física, el pasado, de hecho, está en distorsión. ¿sí? Entonces, esos conflictos forman parte de preguntas. Y la solución está, está en el futuro, pero si uno no suelta esa percepción de conflicto, esa solución no viene, porque lo que me va a estar informando como emisor va a ser solamente el conflicto. Pero si yo... Que es más lento. Exacto, que es más lento. Porque la información del pasado es más lenta. Y la información del futuro es más rápida. Entonces, si yo observo el conflicto y suelto mi percepción del conflicto, automáticamente, si lo entrego al, al futuro, el futuro me va a dar la mejor respuesta posible. Pero si yo busco en el pasado respuestas, las mejores respuestas que pueda haber dado, el, el organismo físico biológico a, a, o todo el tránsito de la humanidad sobre el planeta tierra acerca de un conflicto que tiene como base lógica uno igual, la supervivencia, lo que sea me va a dar una respuesta que sea eh, totalmente excluyente de soluciones que cierren verdaderamente ese conflicto, de soluciones que sean convergentes que permitan converger las percepciones y llegar a un acuerdo o a una solución que es eh, mucho más adecuada que incluso no podemos contemplar que incluye todas las partes de conflicto exacto o sea, o sea que muchas veces eh, utilizando esta metodología no nos va a pasar eso de encontrar una solución y seis meses después darnos cuenta que quizá la mejor solución era otra, sino que es como que es como si fuéramos seis meses al futuro y volviéramos con esa... Y traemos esa, el mejor futuro posible al presente. Exacto. Exacto. Es, es lo que Así. todo el mundo querría, ¿no? Decir, ah, pero si, si yo hubiera sabido que el dólar iba a subir o que iba a bajar, ¿Eh? hubiera comprado entonces, o hubiera vendido y, entonces, y de esta misma manera, de haber sabido... Que lo que iba a ocurrir dentro de un año hubiera tomado una decisión diferente. Claro. La de alguna manera ustedes estarían ayudando como a tomar la decisión que, que, que querríamos tomar dentro de un año. Exacto, sería como anticipar. Es como, que, es como de alguna manera es es, es, tener, tener súbitamente un montón de información extra que, que viene del futuro. Sí, Exacto. que en realidad es nuestro cuerpo energético en, en otro tiempo que ya tiene todas esas respuestas a disposición. Simplemente, bueno, ¿cómo recibimos esta información? Bueno, a través de la intuición. Y es un mecanismo de supervivencia que tenemos todos eh, activo, queramos o no, estamos todos incluidos en esto. Cuando nos vamos a dormir hay un intercambio entre este cuerpo energético y el cuerpo físico. Y ese cuerpo energético trae las mejores posibilidades para sobrevivir en el presente. Estamos en permanente conexión entre nuestro cuerpo energético y nuestro físico. Directamente no existiría nuestro cuerpo físico sin ese, sin, sin ese intercambio energético. con nuestro cuerpo energético. Y ese intercambio se da a través del agua. La física explica... ...que el agua es portante de información... ¿sí? ...el agua guarda información... ...de hecho hay científicos japoneses y demás que... Eh, ...utilizan mensajes en el agua y las moléculas de agua van cambiando... ...o sea, el agua es portante de información... ...y esa comunicación entre partícula, y partícula corpuscular... ...sería cuerpo energético y cuerpo físico-biológico... ...se da a través del agua... ...ese intercambio es fundamental... ...por eso el Garnier, el físico... Eh, francés, que es el creador de la ley del desdoblamiento del tiempo, nos va a explicar algo que se llama la derivación es nocturna. Es el creador de la teoría, porque claro. la ley en existió Enunció la ley. Exacto. Enunció la, en la ley. ley. Sí. Sí, sí. Entonces, Pero ¿verdad? él nos explica la derivación nocturna, que es ese proceso a la noche en que soltamos esa situación, por ejemplo, en este caso hablamos de conflicto, una situación conflictiva, y automáticamente eso, a través de los días, va a ir decantando hasta que se reordene y nos, nos brinde por una intuición, por una idea que nos llegue una mejor solución. sincronía, alguna premonición, una sensación, eh, porque vive en otro espacio-tiempo, en un tiempo más veloz, y tiene el recorrido de todo nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro, ese cuerpo energético. Entonces puede traer nuestras mejores posibilidades para este problema, entre comillas, que estamos teniendo. O sea que ustedes y... Este señor Garnier y la gente que maneja todo, todo lo referente a la ley del desdoblamiento del tiempo, de alguna manera están intentando controlar esos superpoderes que todos tenemos. ¿No? ¿Es Digamos, algo de eso? No sé si es, no es controlar, sino es hacer conscientes a las hacer personas comunes de todo ese potencial que tienen para... Eh, llevarlo y aplicarlo a su vida cotidiana y a su vida común ¿sí? es simplemente, no es controlar es hacer consciente de ese potencial que todos tenemos y por eso hablamos de empoderar a los sujetos de conflicto, empoderar a, a las personas que están eh, interesadas en que ese conflicto se, se resuelva. De todos de... modos, es un tiempo excepcional, al menos ah. eso es lo que <ríe> explica Garnier, eh, es un periodo, es una ventana, hay una frecuencia supralumínica que temporalmente está activa, uh -huh. lo vamos a explicar ahora todo, lo pueden ver a Garnier, pero es una oportunidad este tiempo para este tipo de preguntas respuestas más veloces. Claro es perceptible para todos, por ejemplo, la día, del tiempo está acelerada, eh, que esa percepción de tiempo está cada vez más acelerada, parece como que el día se nos pasa cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y es como que las cosas suceden en un instante, es decir, como uh -huh. muy rápido y eso es producto de la aceleración del tiempo que produce el fin de un ciclo solar, que es lo que explica eh, Jean-Pierre también. Sí, se acelera la percepción, Esto Exacto. siempre estamos hablando de, de, de, de percepción, del efecto Exacto. observador, por nosotros, nosotros lo que hicimos fue llevar esto a, eh, diseñamos ¿no? una aplicación llamada la ley y la ley, que es eh, poder aplicar la teoría, la ley del totalamiento del tiempo al sistema legal, a la justicia y a la resolución de conflictos, para que esto se resuelva de una manera como más veloz, eh, más equilibrada, eh, más eficiente, sí, de una manera que es sustentable económicamente para sustentable. todos y es saludable para los, las personas que, que están lidiando con un conflicto. ¿no? y ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes las personas que vean este video, que estén interesadas en aprender la técnica de esta o directamente a que ustedes los ayuden a la resolución de un conflicto? Bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube donde estamos poniendo toda esta información, como ven es eh, libre, eh, pero de todos modos eh, cuando nosotros tenemos presencial, lo que hacemos es llevar a dinámicas prácticas todo esto, ¿no? además porque si hacen preguntas se trabajan con casos eh, prácticos, con casos cotidianos, con casos reales y tenemos algunas eh, aplicaciones o metodologías también para compartir y también tenemos una página en Facebook, Claro, eh, la página en Facebook es La Ley y La Ley, todo junto, la pueden encontrar. Y si no, el, el mail de cualquiera de nosotros dos, uh -huh. eh, María Laura es redcomunicacional.com y el mío es ceba.yanos92.hotmail.com Perfecto, esto lo vamos a dejar acá escrito en Buenísimo. parte baja del video para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias, gracias a vos, a vos. Santi.